Bienvenidos. En este video revisaremos la importancia de la antropología para los procesos de aprendizaje en entornos académicos y en diversos campos del conocimiento. Por tanto, y en primer lugar, debemos plantear que la antropología estudia todo aquello que los seres humanos inventamos, creemos o conocemos, es decir, nos permite reflexionar sobre la cultura, sin olvidar nuestra dimensión biológica, como sucede en la bioantropología, una de las subdisciplinas de la antropología. En este sentido, es valioso comprender que la ingeniería de sistemas o la electrónica, la agronomía, la química, entre otros campos del conocimiento, son creaciones humanas e implican la transmisión de saberes que afectan las relaciones que establecemos con nosotros, incluyendo los modos como comprendemos la naturaleza y nuestros entornos. En consecuencia, permanecemos inmersos en nuestra realidad, pero pocas veces reflexionamos sobre esta. Así, la antropología nos invita a reflexionar, contrastar y hacernos responsables del modo como imaginamos y actuamos en medios que se caracterizan por la diversidad cultural, que implica, entre otros aspectos, la convivencia entre personas con memorias, creencias, costumbres o ideas diferentes. En concreto, la antropología es una disciplina que, al igual que la ciencia y la tecnología, es relevante para comprender y trazar el rumbo de nuestra sociedad. La frase anterior es una idea que Adela Cortina menciona en su escrito, fecundidad y utilidad de las humanidades, en el cual también nos recuerda que las ciencias humanas donde se enmarca la antropología son valiosas para el mundo actual porque ayudan a conocer reflexivamente la historia para poder encontrar el propio lugar en el mundo, la historia de cada país y la del género humano que es ya sin duda intercultural. Permiten detectar en ella qué tendencias queremos cultivar desde los valores morales que preferimos, desde los principios éticos por los que debemos y queremos optar. Despiertan el espíritu crítico para arrumbar fundamentalismos y dogmatismos desde un uso público de la razón propio de las sociedades abiertas. Ayudan a forjar la propia conciencia en diálogo pero sabiendo que al fin es preciso asumir las propias decisiones y responsabilizarse de ellas. Orientan las investigaciones científicas y las aplicaciones técnicas desde principios éticos. Promueven la formación de profesionales conscientes de las metas de su profesión. Propician el cultivo de la humanidad, del que hablaba Herder, la formación y no la mera instrucción, Desarrollando la capacidad del juicio y del buen gusto que abre la base de la comunicabilidad universal. Fomentan la imaginación creadora que nos permite trasladarnos a mundos nunca vistos y potenciar el sentimiento de simpatía por el que nos ponemos en el lugar de cualquier otro. Hacen posible superar la trampa del individualismo, que es falso, y fomentar el reconocimiento recíproco de los seres humanos como personas, Haciendo patente que somos en relación. Colaboran en la tarea de sentar las bases de democracias auténticas desde una ciudadanía madura, a la vez local y cosmopolita. En síntesis, la antropología aporta la construcción de una mirada crítica que nos permite entender que somos seres solidarios, es decir, seres capaces de respetar a los otros, así sus ideas o creencias no coincidan con las nuestras. Es en este punto donde la antropología nos recuerda que estamos y construimos nuestro mundo con los otros.